El seminario este tiene como objetivo fundamental contaros el, de qué va la técnica esta que se llama Evaluación Cruzada de la Eficiencia y se enmarca dentro de, de lo que es el DEA, que ya conocéis porque habéis tenido un seminario sobre DEA, porque es una técnica que de alguna manera pues, viene a, a tapar alguna limitación que pueda tener el DEA fundamentalmente en su uso para hacer rankings. No sé si os han contado que el DEA, pues, por lo menos hay un grupo de opinión o hay una cierta corriente de la literatura que sí cuestiona el que se utilice el DEA para hacer ranking de unidades. Entonces, por el tema de los pesos ahora entraremos un poco más de en detalle. Entonces, esto, el, la evaluación cruzada de la eficiencia muchas veces se cuenta como una extensión del DEA que surgió con idea de pues eso, eh, utilizarla para ordenar unidades que participan en procesos de producción. O sea, porque lo que hay es el contexto es todo igual, este es un, los problemas del DEA y eh, vamos a ver una metodología que hay para objetivo, eh, ordenar las unidades que participan en el proceso de producción. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo hemos organizado en una primera introducción, una breve introducción del DEO, ya os lo han contado. No sé si quizá le, le prestaremos un poquito más de atención al, al modelo dual, porque es el que aparecen los pesos y porque la, el, la evaluación cruzada de la eficiencia se basa sobre todo en pesos. Eh, si, si veis que es repetido, pues yo lo paso más rápido y ya está. Y contaros lo que es la idea de la evaluación cruzada de la eficiencia, quizá la parte pues más, más nueva. No, más novedosos puede ser. Lo que vamos a contar aquí es un resumen de lo que hemos hecho nosotros, lo que han hecho otros, qué se puede hacer, porque la, la idea de la evaluación de la caza de la eficiencia es una clase muy simple, muy sencilla, pero luego se pueden hacer muchas cosas. Entonces os contaremos cosas que hemos hecho nosotros, cosas que han hecho otros y, y muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? A ver, supongo que os acordáis, ¿no? Lo del DEA aparecen los procesos productivos, en la producción de pues producción hay input y output, un input y un output. El clase, es el clásico ratio de la productividad, ¿no? Que todo el mundo entiende, ¿no? Pues si es, te, ¿no? nos informa de la, lo que se produce por unidad de, por unidad de recursos. Eh, el DEA tuvo como principal interés pues, la idea del resultado frente a, a recursos. Eh, o surgió como una herramienta útil cuando ya pasamos de tener un input y un output a tener múltiples inputs y múltiples outputs. Algo hay que hacer para tener una medida de productividad cuando ya eh, aumentamos la dimensión porque lo de antes no vale. Entonces, bueno, ¿cómo lo abordó este tema el DEA, pues bueno, había que pasar a, a algo así. Esto lo han contado, ¿no? Más o menos. Hacen falta pues unos pesos que nos trasladen por pues, las unidades de producción o las unidades de recursos, las unidades de valor, de manera que finalmente tengamos un ratio que tenga algún sentido. ¿Y cómo, y cómo planteó esto el DEA? Pues lo plantearon pues, eh, con un planteamiento de análisis de eficiencia relativo. Es medir esos ratios de eficiencia. Intento señalar, pero no puedo. Eh, intentar medir estos ratios de eficiencia en relación a, a los demás. O sea, es ver cuánto valen estos ratios en relación a los demás, poniendo un, una cota, porque si no se nos iría hacia arriba los, los valores y se nos haría una cota. Entonces, este es el primer modelo de A que surgió, en el que se aborda el problema de la eficiencia productiva, evaluando la eficiencia de un conjunto de unidades en relación a los demás. Eh, es un modelo donde hemos puesto en rojo los, los pesos, porque en este modelo fundamentalmente son, son los pesos, cuáles son los pesos que, que hay que poner. Porque tradicionalmente cuando se hace el análisis de ratios en el mundo de la ingeniería o en el mundo de la economía, análisis esto que se pone, análisis de ratios, normalmente los pesos suelen ser conocidos, que se han determinado por la razón que sea, pues se pregunta expertos o el conocimiento previo o lo que sea. Una de las características fundamentales del DEA es que los pesos no son conocidos y se fijan resolviendo este modelo que se fija en la filosofía cuál es Vamos a intentar encontrar unos pesos que te hagan a ti a la unidad que se evalúa en cada momento, quedar lo mejor posible, siempre y cuando esos pesos sean, digamos, admisibles para los demás. Admisible lo ponemos como diciendo que vamos a poner una cota y que nadie se pase de ahí. Eso os sonaba, ¿no? Más o menos esa es la filosofía del DEA. Encontrar unos pesos que no son conocidos e. intentando que la unidad que se evalúa cada vez pues, eh, se quede lo mejor posible. Bueno, en la terminología no estoy insistiendo mucho, la DMU0 puede ser pues cualquier, por ejemplo, es un hospital, pues una universidad. O, o lo que sea, ¿no? Eh, y hay que resolver. Si estamos trabajando en un problema en el que hay n unidades de producción, hay que resolver n veces eh, n problemas como esto, cada vez evaluando a una unidad en cada caso. Que vamos a tener una medida de eficiencia que nos va a reflejar cómo deficiente eres tú, pues teniendo un poco en cuenta tus tus circunstancias, ¿no? El, el razonamiento, pues lógicamente si hemos puesto la cota aquí en el 1, pues el cancance, si alcanza la unidad del 1, si la función objetivo sale el 1 es eficiente, si no, pues es ineficiente, tanto más, perdón, tanto más ineficiente cuanto más nos alejemos, nos alejemos del 1. Y os llamo la atención sobre lo que ya lo he dicho, es el tema de la libertad de pesos porque eso es un tema, es un, una característica muy importante del DEA, el no saber dónde están los pesos, y el modelo pues te lo fija de acuerdo con algunos criterios, pero por lo menos te proporciona unos pesos, que tradicionalmente, como te decía, en la economía o en la, en, en la ingeniería, pues hay que sacar unos pesos, que eso como siempre pues es susceptible de críticas, o a lo mejor no sé, ¿de dónde me saco yo unos pesos para poner. Perdón? ¿de dónde sacamos unos pesos para poder evaluar estas unidades? Pues, o puede ser arbitrarios, o no los encuentro. ¿vale? Entonces, característica importante del DEA. Que nos proporciona peso con la filosofía que hemos dicho. ¿vale? Eh, este modelo, que es un modelo, si lo habéis visto, es un modelo, no es lineal, pero es lo que se llama un fraccional lineal, que es fácil de fácil de resolver porque hay un cambio variable clásico que te lo pasa a lineal, que básicamente lo que hace es intentar una, introducir una condición de normalización para este denominador de aquí, con lo cual no lo quitamos y se pasa a lineal. Y se nos quedaría este, que es, fijaos, lo que hacemos es normalizar por el denominador, pues le ponemos un 1 y lo demás, esto de aquí abajo, no es más que el, los cocientes esos que había expresado, expresado linealmente y nos queda ese modelo que es lineal, que es la versión dual o de los multiplicadores, que es la que tiene por objetivo, aparte de proporcionar la medida de eficiencia, proporciona los pesos que os decía antes, ¿no? que es una forma de encontrar los pesos con la misma filosofía. Este es el modelo que se utiliza para resolver este, lo que pasa lineal, es el modelo lineal equivalente. ¿vale? Existe un modelo dual de ese dual que es el que, es, que es el, sería el primal, que se llama, que tiene por objetivo, esto se lo han contado, ¿no? Bueno, la principal objetivo es aparte de mí, la eficiencia, porque el score sigue siendo el mismo, pues digamos, utilidad de cara a lo que es el benchmarking. Es eh, cada vez que se evalúa una unidad, pues intentar buscar referentes para esta unidad. Y fijar niveles de operación. O sea, bueno, ahora, esto, si recordáis, ahora lo contaré con unos dibujitos. Pues este modelo que tiene asociado pues es una tecnología de referencia. Se busca un punto referente. Las coordenadas de ese referente pues lo que se llaman los targets, que representan ¿qué? objetivos de operación para la unidad que se evalúa. En el sentido de que si quisieras operar eficientemente, pues tendrías que operar a estos niveles. ¿vale? Por eso se habla de benchmarking, porque es para buscar referente. Y es el modelo este, de el que la formulación primal. O de, o de envoltura que se llama también, y que ese es, bueno, eso es una versión, ahora contaremos algo más, pero fundamentalmente contaremos un punto que será una combinación de las unidades que participan en el proceso productivo, pues, de acuerdo con algunos criterios, y ese punto benchmarking o ese benchmark pues, nos dará targets y, y quizá pues, posibles vías de sugerencia de cómo operar en el futuro para mejorar tu, tu comportamiento. ¿vale? Existe, supongo que también os contaron que existe una, una orientación, una, una orientación eh, input-output. Este modelo está formulado en orientación input, en el sentido de que lo que se fija es en cuánto debería de reducir mis recursos para operar eficientemente. También existe una orientación output, y os la he puesto aquí porque luego los dibujitos que tengo hechos vienen en orientación output, que está muy relacionado, En concreto, cuando hay rendimiento a escala constante, son muy parecidos. La medida de eficiencia son uno los inversos del otro. La interpretación es pues, un poco distinta porque se fija en los output en vez de los input. Ahí hemos puesto un ejemplo: si la medida de eficiencia fuera 1,20, ¿qué significaría eso? Pues que la unidad que se evalúa debería mejorar, debería mejorar sus outputs en un 20% para operar eficientemente. Y eso, esas proyecciones, si metemos las holguras y alguna cosita más, pues al final nos permitiría pues llegar a, a targets, como hemos dicho antes, con niveles de operación para funcionar eficientemente. Eh, esto no sé si os lo han explicado un poco gráficamente cómo es lo que se está haciendo, pues básicamente lo que hace el DEA, esto, está sacado, esto va a ser orientación-output y está sacado un ejemplo de un seminario que di yo en el mundo del deporte, pero vaya, son dos outputs lo que sea. Esto estaba hecho por un agente de balón-mano, que son, pues, se evaluaba un ejemplo que hicimos de evaluar jugadores de balón-mano y las variables eran pues, los goles de 9 metros o los goles de 6 metros, pero vaya, como si queréis llamarle y uno y 2, da lo mismo. ¿no? Eh, por contar un poquito lo que hacía el modelo este de, de benchmarking. Pues el DA lo que hace inicialmente a partir de las observaciones, que esto podían ser tres jugadores o tres hospitales o tres universidades, lo que sea, se construye una tecnología de referencia a partir de una serie de eh, hipótesis, asumiendo una serie de hipótesis. Estas son mis observaciones. Las hipótesis que se suelen utilizar pues, la convexidad. Esto es, si hay dos jugadores que son eso, pues vamos a asumir como posible que cualquier combinación convexa de ellos dos es una posibilidad de producción. Y a partir de ahí, también podríamos haber unido con el C para haber hecho todo lo convexo, pero al final nos va a salir todo igual y a partir de esas combinaciones pues también cualquier combinación peor también es posible que es eh, a partir de esto los segmentos estos que me señalan son peores por qué porque utilizan menos de este input o aquí perdón menos de este output o menos de, de aquí y luego pues todo lo que queda encerrado pues también es es admisible porque es peor que lo que se ha observado, lo que es posible. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos la, el conjunto de referencia, el conjunto de posibilidades de producción que se llama, o la tecnología, se trata de evaluar, de evaluar a, cada una, a cada una de las observaciones que tenemos, pues, digamos, viéndola dentro de lo que es el conjunto de referencia, ¿qué vamos a hacer básicamente? Pues si este va a ser eficiente si no existe nadie que sea mejor que él. Y este va a ser ineficiente si existe alguien que es mejor. O, que, pues, digamos que es ineficiente y luego la comparación con él pues, nos puede dar una medida o nos puede dar targets o nos puede dar lo, información que puede ser de utilidad este gráfico nos explica por qué el punto A es eficiente porque los que, no existe ninguno que sea mejor que él, cuáles son los mejores que él, los que simultáneamente son mejores en, tanto en una variable como en la otra, los que hay dibujado ahí en, el, en la zona esa marroncita y como no hay ninguno en, la zona, en el conjunto de posibilidades de producción que sea mejor que él, porque los mejores son este pues declaramos como eficiente al, al punto A la misma razón, por la misma razón el, el B y el que no es eficiente es el punto C, porque pues, hay un montón de puntos del conjunto de posibilidades de producción que son mejores que él ahora que se trataría, pues buscar uno de acuerdo con algún criterio para fijar una medida y fijar, un, y fijar algún, algunos targets o benchmark todos estos son mejores que él lo razonable sería buscar alguno mejor pero que sea eficiente, no que sea mejor y también ineficiente para si voy a, a dar finalmente una medida de eficiencia, porque es el resultado de la comparación con un punto de referencia eficiente. Hemos fijado este aquí, no de manera casual, ahora os diré el porqué, pero ese es un ejemplo de, de punto que se coge sobre la frontera eficiente que nos permite decir que este es ineficiente. Y nos permite dar una medida. Bueno, ese punto como ha salido, pues podríamos decir que es una combinación de A y sus referentes serían A y B, una combinación en la que los pesos, la importancia que tiene cada uno de los eficientes es 0,25 y 0,75, que es la combinación de estos dos. Nos da targets, porque son estos de aquí, los niveles, pues si. ¿Qué tendría que haber hecho si operara, si en vez de meter 3,9 goles de media de 9 metros y 2,4 goles de media se mete, metiese 6,5 y 4 goles en cada una de esas variables por pues operaría eficientemente, por lo tanto le estamos dando una sugerencia de cómo mejorar. Y si quisiéramos resumir eso en una medida, pues yo casualmente he elegido uno, he elegido un punto en el que estaba en la frontera de eficiente. ¿Por qué? Porque se obtiene a partir del primero. Eh, cambiándolo como, haciendo cambios proporcionales o sea, es la medida del modelo este que hemos visto radial que es el, el, sería la medida SAFI que hemos dicho antes porque este punto resulta que es 1,66 multiplicado por otro, o sea, el sería 1,66 que nos viene a decir que pues que C es ineficiente porque podría a la vista de lo que han lo que han mostrado el resto de unidades eficientes, pues se ve que es posible mejorar en un 66% el nivel de operación tanto de los goles de 9 metros como 6 metros siendo esto posible de acuerdo entonces sería el score y como digo es un que sería el resultado de una evaluación con un modelo radial, pero uno puede haberse venido a cualquier otro punto de aquí y medir la distancia de cualquier otra manera y si finalmente le sale un score, un score o una puntuación que tiene algunas propiedades razonables podría utilizarse como medida de eficiencia e incluso como para elegir los, estos puntos de aquí como posibles alternativas para mejorar tu, tu comportamiento que no tiene por qué hacer siempre los modelos de tipo radial supongo que os contaron algo de modelos aditivos o algo así, ¿os contaron algo de eso? o solo modelo radial este es el modelo radial, ¿por qué? porque la forma en la que te vas a la frontera es como mediante cambios proporcionales te mueves a lo largo de un rayo y el aditivo podría ser, por ejemplo, pues, che, haciendo L's, me puedo venir aquí haciendo pum pum y vengo aquí a este pues mejor en esto, este lo cual es de 9 metros y lo cual es de 6 metros y este. Y me vengo aquí, por ejemplo, y es tan válido, tan válido como lo otro, lo que pasa proporcionaría. Pues bueno, si no somos capaces de medirlo de alguna manera, pues tendríamos una puntuación de eficiencia y otro conjunto de targets. ¿Va? ¿Más o menos? ¿Se entiende eso? Eh, la evaluación de la eficiencia la hemos hecho digamos, en, en planteamiento de benchmarking, buscando referentes y haciendo medidas, pero la podríamos hacer también del, utilizando el modelo, el modelo dual de los multiplicadores. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que el punto C es ineficiente echándole un vistazo a los pesos? Pues nos fijamos en los pesos que son simplemente los, los coeficientes que acompañan a estas rectas, a estos hiperplanos, que si recordáis lo que decía el modelo dual, que, es que estamos, tratamos de maximizar lo que sería el término independiente de este hiperplano, hacer lo más grande posible siempre y cuando que una vez que encuentre unos pesos lo que me salga al evaluar a todos los puntos nunca se supere el 1 ¿no? entonces ¿qué le pasa al C? pues que si lo metéis en el modelo de programación matemática pues, y calculáis los, intentáis encontrar pesos para evaluar a esta unidad pues va a salir que lo más que vais a poder encontrar es un 0,6 pero lo que pasa es que con esos pesos ¿qué ocurre? que con el 0,6 perdón que con el 0,08 y el 0,12 estos dos alcanzan el 1 él no, no, no puede llegar al 1 y otro sí lo que por tanto es Ineficiente y es una forma de llegar al, a la conclusión de que el C es ineficiente utilizando el modelo dual o de los multiplicadores y, como alternativa al modelo primal y de los, y de, los de, de, de, de envoltura que se dice. ¿vale? Aquí tenemos a través del score que es el inverso, igual que nos sale a la misma conclusión, el score es el inverso porque estamos en la otra orientación ¿Qué ocurre con los, con los puntos eficientes? Pues que esos mismos pesos nos valen, pues como vale 1, vale pues ya hemos encontrado un conjunto de pesos en el que tanto A como B pues alcanzan el 1, los otros tienen menos y por tanto pues este es eficiente. Y os llamo la atención sobre algo que va a tener interés en el tema de la evaluación cruzada de la eficiencia, es que, que no solo con ese hiperplano de pesos llegamos a la conclusión de que A... Es eficiente. Si cojo este, pues llego a la misma conclusión, he otro conjunto de pesos, también coge el 1, me vale para los demás, porque en todos los demás si lo evalúan va a ser una cosa menor que uno Y en concreto, si nos fijamos gráficamente, ¿qué podríamos decir? Pues que finalmente lo que hay es un porrón de, de, de hiperplanos ahí en ese punto, que teníamos, que se corresponderían con qué? Con lo que serían soluciones óptimos, alternativos, de cuando resolvemos el, el modelo lineal, el modelo lineal de la, la formulación dual. ¿Vale? O sea que encontramos múltiples óptimos alternativos a los pesos que nos hacen llegar a la conclusión de que el punto A es eficiente, ¿vale? os llamo la atención sobre esto porque luego va a salir la misma historia aquí, pues para este podríamos encontrar pues, muchas combinaciones de pesos cada una de ellas estaría asociada con uno de los hiperplanos que hemos dibujado en ese AF y todos nos llevarían a la conclusión de que es eficiente ¿vale? Y otro caso que no hemos comentado hasta ahora en la evaluación de este, este punto no es el de antes, este lo he cambiado un poquito pero también para llamar la atención sobre otro problema con lo de los pesos. No sé si os han contado eh, algo, de los problemas de las holguras, os contaron cuando evaluabais a los. Este es un caso de ellos, un caso de ellos que si hubiéramos evaluado a un jugador que tiene cuatro goles de 9 metros y uno de 6 metros y lo evaluamos con relación a esta frontera, que habría pasado? Se habría venido aquí, que esa es la parte de la frontera, lo llamaban frontera débil, porque son puntos que no son realmente puntos eficientes. Este punto no es eficiente porque este es mejor. Por ¿vale? bueno, tanto, nos daría una evaluación en la que hay una holgura. Realmente no sería una evaluación, digamos, si queremos, buena, porque el referente no es un eficiente de verdad. Son puntos eficientes débiles. Y la parte que nos interesa más a nosotros, que es la parte de los pesos o qué interpretación tendría, o qué tendría asociado como efecto, que nos habríamos venido a un a un hiperplano, que sea el hiperplano este de aquí el que hemos pintado. ¿Qué, qué le pasa? Pues que una de las dimensiones tiene un cero, un peso cero. ¿Qué, qué, ¿Qué problemas o qué implicaciones tienen tener peso cero cuando evaluamos la eficiencia o evaluamos productividad? Pues significaría que, que hemos decidido que vamos a evaluar un conjunto de hospitales o un conjunto de universidades con una serie de variables y resulta que alguna de ellas, como les conviene, pues quizás ¿por qué? porque son malos en alguna de esas variables, porque que le cascan un cero, porque recordad que el DEA lo que hace es elige los pesos que más te convienen para que tú quedar lo mejor posible. Claro dar tanta libertad al final se puede convertir en algo que no sea realmente bueno ¿no? porque ya, ya ignorar variables pues eso puede llegar a un momento en que se diga oye, pues esto no es aceptable, si te doy cierta libertad pero no para que tú llegues y diga, pues esta variable no, no la considero porque como no soy bueno en esa variable entonces el problema de los pesos cero pues, hay toda una corriente pues, de, de, de, de, de trabajos que, que se preocupan de intentar que cuando se hacen evaluaciones con DEA pues evitar los pesos cero, evitar los pesos cero también por dualidad nos llevaría a irnos de aquí que no tuviéramos holguras ¿vale? más o menos ¿sí? también? luego voy a preguntar a todos bueno, y aquí está un poco el resumencito del DEA ¿no? del... Que tampoco vamos a contar más. La parte que más nos interesa es quizá esto de los pesos, porque ahora vamos a decir lo que es la evaluación cruzada, y la evaluación cruzada es todo pesos, pesos, pesos. Entonces, los pesos que, pues, estos los que aparecen en los ratios de, los ratios de productividad, estos de aquí, que hemos, bueno, ahora los veremos, y problemáticas, pues, problemática con que haya óptimas alternativas, problemática con que haya peso cero, porque los pesos cero significa, pues, eso que de alguna manera están haciendo trampas, por decirlo de alguna manera, algunas unidades, intentando quitarse lo que no les conviene. Y entonces, pues, ¿qué hay? Pues métodos para intentar los, quitar los pesos cero o intentar que, que, a ver, seleccionar entre óptimos alternativos y cosas de esas, lo que hay. Os cuento un poco esto de la. Bueno, os cuento un poco por qué. ¿Qué problemas tienen los DEA con los rankings? Que no sé si os lo he dicho antes. O sea, esto es lo que se hace siempre cuando uno va a hacer un DEA, esto es lo que se llama una autoevaluación o self-evaluation. Cuando uno se, se evalúa, hace una evaluación de tipo DEA, eh, lo que se está haciendo es cada unidad es una autoevaluación. Claro, como a cada uno le deja libertad para hacer lo que quiera, elegir sus pesos, o si lo pensamos en términos duales, buscar el referente que uno más le conviene para, para finalmente obtener su medida de eficiencia, pues eh, finalmente lo que se traduce es que tengo un conjunto de pesos, cada uno el suyo, y las medidas de eficiencia como son, pues son de este estilo, este estilo en el que claro, un ratio de eficiencia un ratio de productividad como queráis, en el que cada unidad ha utilizado unos pesos distintos. Entonces hay gente que critica eso que critica eso de cara a lo que es obtener ranking. Porque, en fin, ¿Qué tenemos en DEA? Finalmente, N unidades y en scores de eficiencia. Uno podría decir, pues che, en función de estos scores de eficiencia ordeno las unidades. Pero hay quien piensa que eso no debería ser así. ¿Por qué? Pues porque cada unidad ha utilizado un conjunto de pesos distintos de los demás. Digamos, no hay una base común de, de, de puntuación, de, de lo que es de, de análisis o de, o de evaluación. Y por tanto, pues, se piensa que no deberían utilizarse esos scores para, para ordenar. ¿Quiere decir esto que el DEA no sirve? No. El DA tiene otras utilidades, cuando, un, cuando una unidad se va a evaluar pensando no en ranking, pero pensando en, en temas de benchmarking o en buscar targets, el DAP es bastante útil porque es lo que hace. Al darte libertad en los modelos para elegir peso, lo que está permitiendo es que digamos de alguna manera se tengan en cuenta tus circunstancias. Cuando yo me voy a evaluar, pues me gustaría que se tuvieran en cuenta mis circunstancias de cara a buscar cuáles son los referentes apropiados, que no me vaya a comparar con un referente que no tenga nada que ver, que ver conmigo y ahora la a de fijar targets, pues me gustaría que se tuvieran en cuenta ese tipo de circunstancia, en ese sentido es muy útil el D, es una técnica novedosa. De cara al ranking, pues hay ciertas críticas en ese sentido, si voy a utilizar las puntuaciones de eficiencia, pues quien dice que no debería utilizarse para eso, porque como estamos diciendo, los pesos que utiliza una unidad pues no tiene por qué ser los mismos que utiliza otra, entonces no hay una base común de evaluación y por eso quizás no debería utilizarse. Entonces cuando entra aquí, la evaluación cruzada, la evaluación cruzada intenta hacer algo para, eh, dentro de lo que es el contexto, los modelos DEA, a ver qué podemos hacer para tener puntuaciones que nos permitan ordenar. ¿Vale? Esto es lo que os acaba de decir. ¿Por qué hay problemas? Por el tema de que cada unidad se evalúa con sus pesos. Y por tanto, se propone lo que es la evaluación cruzada de la eficiencia, que hay una evaluación con relación a cada uno, a los pares, a cada uno de sus pares. Esto es lo que tenemos en el DEA. Cada unidad hace su propia autoevaluación. Y lo que hace él, o lo que propone la evaluación cruzada de la eficiencia, la idea es muy básica: es intentar que cada unidad no solo se evalúe con su propio peso, sino que se evalúe con la lo de los demás. Entonces, ¿qué voy a tener? Cada unidad va a tener en evaluación en la suya, con relación a sus pesos, pero también en relación a la lo de los demás. Y si hacemos eso con todos, al final tenemos un marco de referencia común. La, vamos, vamos a encontrar pues, una serie de puntuaciones, todas han tenido la misma circunstancia, las resumimos lo que sea y lo que salga de ahí, como hemos hecho con todos lo mismo, por pues lo que me salga de esas puntuaciones, pues sí se podrán utilizar para, para ordenar. Entonces, aquí tenemos DEA, autoevaluación y estos son lo que se llaman las eficiencias cruzadas, que es la evaluación de la DMU0 con por ejemplo los pesos que ha obtenido la DMUD que es los pesos que ella eligió porque eran los que más le convenía cuando se evaluó ella ¿vale? pero bueno, ahora voy a forzar a que tú te evalúes con, con mis pesos es una forma de ver cómo se comporta una, una, una unidad en función de distintos patrones de comportamiento si queréis, lógicamente donde va a quedar mejor es cada uno con el suyo pero bueno, la vamos a someter también al, al examen de, de las demás, ¿vale? a distintos patrones en general, ¿qué es lo que hacemos? evaluar a todas y cada una de ellas con los pesos de todas y cada una de ellas y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? pues esto que tendremos es una matriz ¿no? tendremos n n unidades n unidades que se evalúan y n conjuntos de peso y hacemos combinar los conjuntos de peso de las unidades de todas las formas posibles y tenemos esta matriz donde los scores de A, los scores de la, de a están en la, en la diagonal la diagonal tenemos las evaluaciones del día con cada una unidad con sus propios pesos. Y luego en cada una de las filas de las columnas pues, tenemos puntuaciones. Por ejemplo, la primera fila que tenemos es la evaluación de todas las unidades con los pesos de la unidad 1. ¿Cómo se comportan todas las unidades con los pesos de la unidad 1? Pues tenemos una serie de puntuaciones. La misma historia podemos hacer con, podemos hacer con la n. Esa quizás sea la que menos interesa. De cara al ranking, quizás lo que más nos interesa, porque lo que quiero es ordenar unidades, es ver qué le pasa a las unidades. En la columna que tengo cómo se ha comportado la unidad 1 con los pesos de todas y cada una de ellas y la misma historia es al final qué podemos hacer, tengo n puntuaciones distintas o n evaluaciones distintas de una misma unidad n evaluaciones de una unidad con distintos patrones de comportamiento a ver cómo, cómo resiste en la prueba tengo n puntuaciones y al final si somos capaces de resumirlas de alguna manera en un, en un número el que sea pues tendré una evaluación que si hago lo mismo en todas y cada una de las columnas Supongo que todos vemos claro que eso sí sería no debe haber ningún problema para pensar en que esta, estos numeritos que salen de aquí se pueden utilizar para ordenar porque digamos, hemos hecho con todo lo mismo, ¿no? Vale qué es lo que se hace normalmente lo que se hace lo más sencillito es pues coger estas puntuaciones y promediarlas eso es lo que se lo que sería lo que se hace en lo que se llama la, o que podríamos llamar la evaluación cruzada de la eficiencia el planteamiento estándar pero luego hay planteamientos de que son variantes de este planteamiento básico pero en principio pues lo que hace lo que se propone es para cada unidad coger sus n puntuaciones promediarle me sale un score un resumen y eso, esos n resúmenes pues los puedo utilizar para ordenar vale y eso es lo que hace la, eso sería lo que es la evaluación cruzada de la eficiencia versión estándar. ¿Qué variantes podemos hacer aquí? pues aquí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, como esto depende todo de los pesos. Todo esto depende de los pesos. Hemos dicho, che, voy a, voy a, utilizar, voy a evaluar a la, a la unidad J con los pesos de la unidad E. Pero y si la unidad E tiene óptima alternativa para los pesos, ¿cuál cojo? Si yo cojo uno u otro, las puntuaciones que me van a salir van a salir una u otra. Quiere decir que, que el, ranking va de, el ranking va a depender de la selección de pesos que haga. Por lo tanto, la selección de pesos es, un, es un, una parte del problema interesante a, a atender de cara a, a hacer el ranking final, porque el ranking va a depender de la selección que haga. Pues una parte o una corriente de investigación que hay, una línea de investigación que existe, es intentar. Pues, para paliar el tema de los óptimos alternativos, hacer selecciones de pesos entre los óptimos alternativos de acuerdo con algún criterio de, de optimalidad, entre todas las posibilidades que tenga, cuando las tenga, elegir algún, algún conjunto de pesos que responda a algún criterio de bondad, alguna cosa buena. ¿vale? En particular, una cosa podría ser intentar quitar peso cero, ¿no? Los pesos cero hemos dicho que es una cosa mala, que es una forma de ignorar las variables que se han considerado. ¿vale? Y luego otra. otra cosa que se puede hacer en la evaluación cruzada de la eficiencia, pues aquí hemos dicho una cosa muy simple que, es que se hace con los, las eficiencias cruzadas que nos salen de cada unidad, pues las promedio. lo que significaría que darle la misma importancia a todas, pues a lo mejor podemos plantear una alternativa en vez de promediar, pues agregar esas n puntuaciones de alguna manera en la que se reflejen pues, que te digo yo, por distinta importancia que se le quiera achacar a las, a las a las la eficiencias cruzadas que proporcionan las distintas unidades. Entonces, ¿vale? pues son dos, como dos líneas de trabajo en las que se puede hacer cosas dentro de lo que es el planteamiento general de la evaluación cruzada de la eficiencia, pues selección de pesos o, agregarlo, o agregar la, las eficiencias cruzadas de una forma u otra. La selección de pesos ya lo hemos comentado, luego hay otras, otra, nosotros hemos hecho algunas cosas, eh, que sea desarrollar algunos métodos de ordenación de unidades en el que sabiendo que hay múltiples óptimos alternativos, pues la técnica maneje simultáneamente todos los óptimos alternativos. Y es trabajar con todos los óptimos alternativos simultáneamente y finalmente para aplicando pues no sé técnicas de ordenación de intervalos o haciendo algunos modelos, pues llegar a alguna solución o dar una propuesta, una respuesta en términos de, de ranking, manejando, como digo, simultáneamente todos los óptimos alternativos, sin necesidad de hacer una, una, una selección. Y este es el otro problema que os he comentado, que lo estaba diciendo, pero no había pasado a la diapositiva, pues seleccionar pesos de agregación, de acuerdo con algún criterio, utilizando operadores, hay Hay muchas cosas. Más o menos nos quedamos con la idea, o sea, está el planteamiento estándar de la evaluación cruzada de la eficiencia. Una vez que lo ve uno, pues dice, que se pueden hacer cosas? Pues che, pero tenemos un problema con lo de los pesos porque hay óptimos alternativos y demás. ¿Qué hacemos? Pues seleccionar o manejarlos todos simultáneamente. O oh, que tengo que agregar eficiencia cruzada. Pues yo los agrego. Pues, o con una media, como se hace siempre, o buscando unos pesos de agregación, no confundir pesos de agregación con los pesos del DEA Peso de agregación es la importancia que le voy a dar a cada una de las eficiencias cruzadas cuando las voy a combinar de cara a obtener finalmente la puntuación que resulta para ordenar ¿Vale? y estos son operadores que se utilizan esto no es cosa nueva es una cosa que existe y que se puede utilizar en este problema para seleccionar operadores de agregación ¿Vale? ¿Cuando se trabajan con todos los, los óptimos? que se trabaja, ¿con combinaciones lineales? No, no, es, tú los, a lo largo del problema los consideras, vas todo el rato trabajando con modelos cuando los consideras simultáneamente. Uh -huh. Y me dices, bueno, ¿y qué, qué podría ocurrir? Pues, ¿Qué óptimos alternativas. Todo esto. Si los tengo todos en cuenta, a lo mejor lo que te pasa es que el resultado, en vez de tener una puntuación lo que tienes es un intervalo de puntuaciones, que es considerando todo lo que puede salir, todo lo que me puede, todo, todas las puntuaciones que me pueden salir. Entonces, en vez de trabajar con escores de eficiencia, los escores de eficiencia son un intervalo. Entonces, hay métodos de ordenación de, de intervalos. Otra posibilidad es atacarlo directamente, eso lo va a contar ahora después Inma. Eh, atacarlo directamente con modelos que te diga: ¿y cuál es el máximo ranking que podría obtener teniendo en cuenta todos los óptimos alternativos simultáneamente de todas las, de todas las unidades? Pues hay una vez hecho unos modelos ¿sí? que es lo que dice: pues, ¿sí? Yo lo planteo así o lo modelí, simplemente modelizar. Es, ¿Cuál sería el máximo ranking al que podría aspirar esta unidad si yo tengo en cuenta todos los óptimos alternativos de todas las unidades? Son unos modelos así muy grandes, muy aparentes y tal, y te sale: Pues la máxima posición es la 3. ¿Y cuál es la peor? pues la 2, entonces ya tienes un intervalo de rangos con lo cual te proporciona una información también ¿no? eso lo va a contar ahora después Inma ¿qué os cuento yo? yo voy a contar ya un poquito de dentro de lo que es el problema de la selección de del de, de problema con los óptimos alternativos os voy a contar un poquito de, de la selección de pesos ¿vale? y si me lo permitís, voy a ver un poquito de agua pues ya se me seca la garganta A ver, dentro de lo que es el tema de los óptimos alternativos, vamos a hablar un poquito de selección, que esto es criterios que se han considerado en la literatura para eh, seleccionar unos pesos que luego meteréis en la formulita de la evaluación cruzada para calcular los scores. El... Pues criterios hay en la literatura varios. Esto es un criterio, pues, uno de los más de los clásicos. ¿no? Esto no es una, esto no lo hemos hecho nosotros. Esto está en la literatura. Cuando uno se estudia la evaluación cruzada de la eficiencia, los mismos que se la inventaron ya propusieron el, o plantearon el problema de los óptimos alternativos y plantearon estos modelos. Esto de es elegir peso entre los óptimos alternativos mediante un criterio benevolente que persigue que, pues, de entre, cuando voy a ver qué peso va a utilizar la DMUD en la evaluación de, de los demás. ¿Qué elijo? Pues entre sus óptimos alternativos, voy a buscar aquellos que hacen que ella quede, bueno, ella quedará bien, siempre queda lo mejor posible, porque es su evaluación de A, pero que las demás queden todas lo mejor posible. Entre sus óptimos alternativos, voy a elegir aquel que hace que las demás queden lo mejor posible. o sea Si nos fijáramos en la fila de ella, en la matriz de eficiencias cruzadas, pues este, eh, este criterio lo que haría es llevarnos a un conjunto de pesos que nos va a hacer que globalmente todos los numeritos que aparecen en la fila de la DMUD sean lo más grandes posibles, ¿vale? ¿Y ¿Cómo se hace eso? Pues el modelo, fijaros que lo que está haciendo yo no, no voy a hacer muy me tengo mucho lío con lo de los modelos, me en fin, os cuento un poco la idea. Esto que lo que está diciendo es seleccionar entre los óptimos alternativas, porque fijaros que esta es la puntuación de eficiencia del DEA de esa la DMUD, pues entre los óptimos alternativos los UV de esa unidad intentar que este alfa que lo que mide es la desviación entre el score de eficiencia de la DMUJ, el que sostiene con el DEA, que ya sabéis que con el DEA es el que te proporciona la mejor, eh, la mejor puntuación porque recordar lo que hacía el modelo DEA, encontrar los pesos que hacen que tú quedes lo mejor posible o sea, no es posible encontrar una puntuación mejor con pesos entonces, voy a intentar eh, encontrar un conjunto de pesos que haga que la desviación entre este que es el mejor y la, y la, y la, la eficiencia cruzada que saldría con esos pesos, pues se haga lo más pequeña posible, ¿vale? Y se suma para todas, es pues, como si fuera un criterio min-sum de esto, ¿no? De, de considerar con múltiples objetivos y se minimizan sumándolo globalmente, ¿vale? O sea, el ideal sería las puntuaciones DEA de cada una de las unidades y lo que hace es encontrar unos pesos que hagan que se alejen de ese ideal por lo menos posible, ¿vale? Y es una forma, es un criterio, pues parece razonable, pues sí, vamos, ¿cuál, ¿cuál puedo elegir? Pues, ¿eh? pues el que haga que la gente quede por pues lo mejor posible, pues parece un criterio razonable. Esta otra alternativa es el que yo quede lo mejor posible y los demás queden lo peor, ese pudiera parecer quizá un poco menos razonable, pero en fin, existe también la formulación agresiva, es que yo quede lo mejor posible y los demás lo peor. Ahora lo que se hace es maximizar esas desviaciones del ideal. ¿Quién puede querer hacer eso? Pues no sé, pues a lo mejor lo que se puede perseguir es pues, intentar discriminar lo más posible, ¿no? o sea que tengamos unas puntuaciones de eficiencia que nos permitan discriminar cuanto más, digo por decir algo, no, no sé es que yo quede lo mejor posible y los demás queden lo peor. ¿vale? Pues eso también es una posibilidad. eso no es nuestro, ¿eh? eso está en la, en la literatura. Nosotros hemos hecho alguna aportación en este, en esta línea, pues también un poco más de tipo geométrico, pensando en los problemas de los DEAS. Lo que. A ver si yo en esta maraña de rayas logro explicaros algo. Eh, se trata de, de intentar elegir. Evitando que haya grandes grandes desequilibrios en, lo, en los perfiles que se elijan. Grandes desequilibrios, ¿qué quiere decir? Que se asignen importancia muy diferente a, muy, a, a los distintos input y output. ¿Sale? Si cogemos un perfil de peso muy desequilibrado, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor cada uno de los inputs le da mucha importancia y otra muy poca. Entonces, si no hay razones de tipo externas que nos digan eh, que los pesos tienen que ser de una manera u otra, pues uno en principio quizás no tenga razones para dar más importancia a, unos, a unas variables que a otras entonces la filosofía es, dentro de las unidades eficientes, que es donde suele haber óptimos alternativos intentar elegir aquel perfil que tiene el menor desequilibrio posible buscando que si no hay razones, pues, ¿por qué voy a tener yo que descabalgar la importancia que hay entre las distintas variables? y luego dentro de las ineficientes, porque eso sí si os, si os lo contó Jesús el otro día cuando uno intenta explicar el DEA, hace los dibujitos estos de siempre, a la frase que os he puesto yo antes, los dibujitos estos azulitos que había antes, y intenta evaluar y para ir hacer los rayitos, eso, eso de, la, de, la, de las proyecciones radiales, y siempre parece que va uno a la frontera eficiente, pero luego se van a hacer problemas de verdad y eso no ocurre nunca. Que lo que ocurre siempre es que siempre vamos aquí, a la parte esta fea, a la de las holguras que decíamos antes, la, la de las holguras y lo de los pesos ceros, que es lo mismo por dualidad. Entonces ocurre mucho en la práctica que las unidades eficientes casi siempre son eficientes de las que de esto, de venirse aquí a la frontera débil y esto que dibujamos siempre pues no ocurre casi nunca ¿Por ¿qué pasa eso? porque pues, normalmente tenemos problemas de, de dimensionalidad ¿no? De, no, hay, no, hay no hay variabilidad suficiente en nuestros datos para generar una frontera de la suficiente dimensión como para envolver a todo el mundo y que se vaya realmente a, a esta parte que es lo que hacemos siempre en los dibujitos y lo que pasa siempre es que se vienen aquí a esta parte de aquí ¿vale? entonces cuando se vienen aquí ¿qué pasa? que se vienen a un hiperplano que tiene eh, peso cero y ya tenemos el lío interpretativo. Entonces, ¿qué hacemos? Para las eficientes, intentar elegir aquellas que tienen los perfiles de peso menos desequilibrados. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos? Es reevaluarlas. Vamos a reevaluarlas en vez de que se proyecten aquí. Vamos a intentar hacer un poquito así con la frontera. ¿Cuánto? Pues vamos a imponer un desequilibrio que sea el máximo desequilibrio que hemos visto en, en las unidades, estas de aquí, en las unidades eficientes. ¿vale? O sea, imponiendo que el desequilibrio no sea mayor que el que, el que hemos visto en las unidades eficientes. Más o menos, para ¿Sí? que Pues para estas se quedan como están, seguirían siendo eficientes. Y esta DMUD, que es lo que hemos hecho? Proyectarla en esta línea negra un poco más gorda, que está inclinada, ¿cuánto? Está inclinada pues eh, con la inclinación que hemos visto o que hemos observado en las DMUs B, A, B y C. La unidad que más desequilibrio ha necesitado para ser evaluada como eficiente, pues me fijo en ese desequilibrio y se lo impongo, digamos, en la parte exterior de, de la frontera, ¿vale? Y ya me garantizo que ya no va a ir ahí a un sitio donde hay ceros, porque a la haber ya, ya inclinación, ya no tengo peso cero, ya no hay holguras y todo eso, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí está el modelo que más o menos. Este modelo que más o menos formula esas ideas que estamos haciendo. Si tenemos una unidad eficiente, una de las que hemos pintado ahí, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de sus óptimos alternativos, pues vamos a fijarnos en sus pesos, que son estos de aquí, que lo que hacemos es los metemos entre dos cotas y luego el ratio entre estas dos cotas, que hacemos? Hacerlo lo, lo más grande posible, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué valores puede tomar ese phi? Puede tomar el valor extremo 1. ¿Qué significaría el valor extremo 1? Pues significaría que entre los óptimos alternativos de esta unidad que es eficiente, o sea que le, le mantiene eficiente, es posible encontrar uno que asigna la misma importancia a todas las a todas las unidades. Por ejemplo, probablemente en el dibujo se correspondería quizá con esta b de aquí. Seguramente para B será posible encontrar una unidad, o perdón, un conjunto de pesos en el que la importancia de cada una de las variables es la misma. ¿Vale? Y por tanto, cuando medimos ese que desequilibrio, que lo que medimos a fin de cuentas es. es todos los ratios 2 a 2 que hay entre los pesos y medir el mínimo de ellos, pues nos saldría 1. ¿Vale? Ahora lo veremos con un dibujito. Y a partir de ahí, hacia abajo, si nos sale que una unidad eh, tiene un fi de estos de 0,1, pues ¿qué pasa? Porque ha necesitado desequilibrar un montón la importancia de las variables para poder quedar como eficiente. Si no, si le hubiéramos impuesto un menor desequilibrio, seguramente habría caído y no habría sido eficiente. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ese, ese procedimiento que hacemos con una eficiente lo hacemos con todas, nos fijamos en los fides de cada uno de ellos y, lo que, y cogemos el mínimo, y es lo que decía antes, como imponer a los demás que el desequilibrio no sea mayor que el que hemos visto en las, en las eficientes. ¿vale? Entonces cada una de las ineficientes la evaluamos imponiendo que ese desequilibrio no se supere. ¿vale? Pues este sería este numerito conocido, ¿vale? que lo que está diciendo ahí. Y no te desequilibres más que, pero ya, ya, ya me desequilibro algo, ya, y por tanto ya no tengo ceros. Ese es un planteamiento que, que, como digo, tiene por objetivo para la selección de pesos. Esto lo hicimos en un trabajo, luego hicimos otro, otra estrategia diferente. Otra estrategia diferente fue, pues, eh, dado que finalmente lo que tenemos que hacer en la, en la eficiencia cruzada es evaluar las unidades con distintos perfiles de pesos y lo que vamos a hacer finalmente es promediarlo, uno calcula media, digamos que cuando, cuando lo que sale tiene sentido promediarlo, que no sean cosas muy distintas. Entonces, entre los distintos perfiles de pesos que tengan las unidades eficientes voy a elegir aquellos que sean globalmente lo más parecido posibles ¿por qué? porque los voy a utilizar luego para hacer medidas y que esa medida las voy a promediar dentro de lo que quepa voy a intentar que no haya muchas diferencias entonces esto es un planteamiento doble de estrategia es voy a quitar a las no voy a considerar a las unidades ineficientes para las ineficientes casi siempre tienen ceros entonces sería una evaluación cruzada en la que ya la matriz no sería simétrica he quitado las filas de las ineficientes ¿por qué? porque no las quiero bueno, normalmente suelen tener peso cero entonces las quito. Y luego de, de las eficientes, que tienen último alternativa, lo que, que hace es elegir entre todos sus últimos alternativos los que globalmente son los más parecidos entre sí posibles. Y eso es básicamente lo que hace este modelo. Y no sé, bueno, ahí se ve que están viendo. Aquí ya estamos jugando, es un modelo en el que juegan perfiles de peso simultáneamente. Aquí solo trabajábamos con perfil de peso de la unidad e, y aquí estamos trabajando con todos los pesos de las eficientes simultáneamente, de y de prima, de todas las, de todas las formas posibles. Por eso se pone una condición de normalización sobre un sobre una DMU promedio para evitar los problemas de los tamaños, probablemente de las unidades, porque si hay un, unidades muy grandes para pues mejor para tener una condición de normalización uno nos saldrían pesos muy muy pequeñitos y si una pequeña pues les saldrían los pesos de otra magnitud, entonces como tengo que estar comparando magnitudes de peso de distintos perfiles, tendré que moverme digamos, en un nivel de operación que sean comparables ¿de acuerdo? entonces se pues, pone una condición de normalización sobre una unidad promedio, eso es un detalle de la programación pero básicamente lo que hace esto, que hace esto es intentar encontrar de todos los perfiles de pesos que hay pues, aquellos que son los más eh, parecidos posibles globalmente y no considerar a las ineficientes, que es una forma también de evitar los ceros y de las que son eficientes, como las eficientes ya sabemos que siempre tienen algún alguna solución con no cero pues le pongo esto para que la encuentre, vale, más o menos si, si aplicáramos este planteamiento que es el que le llamamos la peer restricted approach, es un planteamiento en el que le restringimos los, los pares no nos no, no fijamos en todos los pares sino solo en algunos de ellos fijaos ya que en un planteamiento benevolente tendríamos eh, en, este, en este ejemplo que había no sé si 14 o... 14 unidades, pues tendríamos 14 perfiles de peso si hacemos un planteamiento clásico las eficientes y las ineficientes, pero con todos, evaluaríamos a todos fijaos, llamo la atención que no solo en las eficientes hay ceros, sino que en las, ine en las ineficientes hay ceros sino que en las eficientes también, porque la formulación benevolente esa no garantizaba aquella que decía que quede lo mejor posible, no garantizaba que era evitar los ceros fijaos que también lo tenemos en la eficiente. si lo hacemos con los lo nuestros, solo utilizaríamos esos perfiles de peso, los de las eficientes y fijaos que realmente es posible encontrar perfiles muy parecidos ¿Vale? Por lo cual parece, parece más razonable que manejemos eso en lugar de esto. Si finalmente lo que voy a hacer es promediar, finalmente lo que voy a hacer es una media. Pues, oye, pues para qué voy a hacer una media de cosas que no se parecen en nada entre sí. Vale. Este sería es el resultado final. este sería la matriz de eficiencias, la matriz de eficiencias cruzadas. Que fijaos que no es una matriz simétrica. Evalúo a 14 unidades, a 14 aerolíneas, pero solo con los perfiles de siete de ellas. ¿Vale? Tengo una serie de puntuaciones. Hago el promedio y lo ordeno en función de los numeritos que me salen aquí. ¿Vale? Más o menos, bueno, existen más cosas. O sea, yo os he contado el benevolente, la agresiva, lo que hemos hecho nosotros de que si el desequilibrio, que si buscar los más parecidos. En fin, hay muchas cosas de la literatura relacionadas con lo que es eh, selección de pesos. ¿Vale? Os pongo un ejemplito un poco más real, por, por distraernos un poquito y algo, algo así más ameno. Un ejemplito de, de deportes, supongo que sabéis que hemos hecho algunas aplicaciones de estas del, del DEA y de la evaluación cruzada en el ámbito del deporte, y la hemos publicado en algunas revistas de deportes y todo. Sí, hemos, hemos conseguido meter estas cosas en, en este tipo de publicaciones. Y este es un ejemplito que hicimos de evaluar jugadores, o sea, aquí los que hacen el papel de DMU son los jugadores de, de tenis, con sus datos de la temporada 2009, que estos pues, datos están en la página oficial de la, de la ATP y que lo que tendríamos, pues por cada jugador, pues una serie de variables. Si entendéis algo de tenis, pues hasta, hasta la quinta, pues son variables que están relacionadas con el servicio: puntos de primer servicio, puntos de segundo, juego ganado al servicio, puntos de break, y estas son más relacionadas con el resto, estas cuatro de aquí: puntos al resto ganado con el primer servicio, puntos al resto. En fin, no sé si no soy nada de tenis o soy nada tan a chino como todo lo que os estoy contando, pero bueno, utilizaríamos un modelo, un modelo de orientación output en el que hay un solo input, un input constante, un 1, porque no tenemos información de recursos ni nada por el estilo, pues modelo de orientación output, un input constante y todo output que tendrían los, los datos que hemos encontrado en la página web de, de, la, de la página oficial de la ATP. ¿Cuál sería el objetivo? Intentar hacer un ranking de jugadores. Si os suena en el tenis, ya hay un ranking de jugadores. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese ranking? No lo hacen con nada parecido a esto. El ranking que hacen de jugadores es en base a puntos que van consiguiendo a medida en que van jugando partidos en, las, en los distintos torneos a los que participa. Luego digamos que sea un ranking relacionado un poco con lo bueno que son como competidores, como compitiendo. Esto sería otra cosa, pues esto es lo que son, son variables que digamos, nos están informando de su juego. ¿Cómo es su juego? Entonces, en función de cómo esto nos describe su juego, ¿no? Pues son distintas mediciones de distintos aspectos de su juego. Entonces, si hacemos una evaluación cruzada de la eficiencia, ¿qué vamos a hacer? Hagamos lo que hagamos, finalmente nos trate una serie de numeritos que nos va a ser ¿qué es una puntuación de cada jugador, racional que nos mide de alguna manera su juego y en base a esas puntuaciones, pues, obtenemos un ranking. Luego tendríamos finalmente tenemos el ranking, el ranking de la ATP que digamos de alguna manera nos informa cómo es ese jugador de competir, digamos en su faceta como competidor y otro ranking que es el que nos tendremos nosotros con la evaluación cruzada de la eficiencia que nos informa de cómo son, pero evaluando su juego a partir de la información que nos proporciona esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hicimos fue, bueno, primero seleccionar. Había en la ATP un montón de jugadores, pero había que tener datos más o menos fiables. Pues hemos seleccionado de todos los jugadores que había solo 53, con el criterio de que hubieran jugado una cantidad razonable de partidos. Pues seleccionamos pues con 40 partidos o más en la temporada. Se hizo el primer análisis de ahí salieron 11 jugadores eficientes, 42 ineficientes. Y como evaluación cruzada de la eficiencia, no hicimos ninguna de las dos cosas que he contado antes. Hicimos una mezcla entre las dos. Es evaluar a todos los jugadores solo con los pesos de las eficientes los jugadores eficientes, y, y qué pesos hemos elegido, pues el planteamiento que hemos dicho antes de evitar el desequilibrio, evitar peso a cero, buscando perfiles que sean lo menos desequilibrados posible, ¿vale? Más o menos, fijaos, esto es la, esta es la primera parte del análisis, la primera parte del análisis es, voy a seleccionar pesos, los jugadores que estos son los jugadores eficientes, que salieron en Federer, todavía no suena, ¿no? Porque en 2009 todavía están vivos esta gente y jugando, luego por tanto, no suenan los nombres, lo que pasa es que es muy antiguo esto, de es 2009, pero bueno, ahí tenemos los 11 jugadores eficientes, Federer, Nadal, Diogo, Murray, Davidenko, Roddy, y tal, tal. Todos son eficientes, son puntos extremos y si hay del conjunto de posibilidades de producción, en todos hay óptimos alternativas. La primera fase fue elegir un perfil de peso. Este es el, ya es el, resultado, es el resultado de haber hecho una selección de, una selección de pesos. Recordad que como estamos en el modelo de orientación, este output, si queréis, al multiplicar el perfil de pesos, los pesos como tales, por los numeritos de cada, de cada jugador, si lo multiplicamos hacemos esa combinación lineal, como si hiciéramos el producto escalar, nos va a salir 1, ¿no? El 100%. Entonces lo que hacemos es, digamos, ver cada sumando, cada sumando, digamos, nos da una, una idea de la contribución que a este 1 tuvo cada uno de los factores del juego. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero que llama la atención, Nadal. ¿Qué le pasa a Nadal? Todo igual. Todo igual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué quiere decir? Pues que fue, Nadal pudo ser evaluado como un jugador eficiente sin necesidad de, de digamos desequilibrar su perfil de peso, es decir, tengo que ponerle un poco más peso a esto que a otro porque si no, como me obliguen a ponerlo todo igual, me caigo, no, no soy eficiente, y él pudo encontrar un perfil de pesos con el cual dándole la misma importancia a todos los factores del juego, fue capaz de ser valorado como jugador eficiente y fue el único que lo consiguió, porque los demás ya a partir de ahí pues han tenido que de en mayor o menor medida para poder ser considerado como un jugador eficiente. Eso más que aquí se ve mejor en el gráfico. Ahí tenéis representados esos, esos numeritos, están representados aquí, aquí se ve Nadal, las 11 barritas de la misma altura. Luego los que son más o menos buenos, pues les pasa una cosa, no tanto como Nadal, pero bueno, sí, necesita algún desequilibrio, pero bueno, bien. Y luego ya tenemos algunos que cantan por bulerías, como el, el Isner este de aquí, ¿qué le pasa? Porque como son estos jugadores que son, que son muy buenos sacadores, pues que les pasa? Pues para ser eficientes, que han hecho? Poner un montón de peso en las variables que se refieren al saque y todo lo que tiene que ver con el resto, pues si no le casco un cero, pues casi, casi. ¿Qué quiere decir eso? Pues, pues eso, porque han tenido que utilizar unos perfiles de peso muy desequilibrados para ser valorados como jugadores eficientes. ¿vale? Ahora cogemos los perfiles de peso, esos que nos han salido para estos 11 jugadores y evaluamos a todos los demás, a los 53 creo que había, ¿no? ¿vale? Y lo que nos salga, y lo que nos salió fue esto. ¿no? Luego promediamos y estas puntuaciones es la que se utilizarán para el ranking. vale ¿Qué es lo primero que se ve? pues Quizá el caso más llamativo, como ya nos podíamos esperar, que es que cuando ya evalúo a Nadal con los pesos, no solo el suyo, en el suyo seguirá saliendo uno. ¿no? Pero si lo evalúo con los pesos de los demás, ¿qué pasa? Pues un tío que así consigue ser evaluado como eficiente con los pesos casi de cualquiera, o sea, con distintos patrones de comportamiento, el tío resiste y queda siempre como, como el mejor, ¿vale? Y queda como uno, salvo cuando ya ha sacado un. Cuando se evalúa con el perfil de Soderling o con el perfil de Carlovich, pues no llega al uno, se queda muy cerca. ¿Y por qué será? Porque como eso utilizaban ya unos perfiles súper extremos, pues probablemente al, al aplicárselo, pues no ha sacado el 1 Una cosa parecida le pasa a esto, aunque no tanto haya a Federer, Djokovic y Murray, que son jugadores también buenos, que tienen muy buenas puntuaciones e incluso son evaluados como eficientes con los perfiles de otros. Federer, aparte de con su propio perfil de peso, con el de Djokovic, con el de Soderling, con el de González, con el de Izner y Karlovic, es clasificado como eficiente y con los otros tiene puntuaciones buenas. Total, al final le da un numerito, una puntuación, un score bastante alto, no tan alto como el de Nadal. Djokovic le pasa igual, con pues la misma historia, son jugadores buenos y tienen buenas puntuaciones con, con distintos perfiles de pesos. Y luego tenemos a estos tipos de aquí, los que hemos señalado antes que eran eficientes, que dijimos que habían sido evaluados como eficientes, pues estirando el argumento ya bastante, ¿no? intentando eh, eh, teniendo que desequilibrar muchísimo ya los pesos. De hecho, pongo aquí puntos suspensivos y es para llamar la atención que entre los eficientes estos de aquí y estos que eran eficientes se colocan luego en el ranking otros, algunos jugadores que eran ineficientes, algunos ineficientes han obtenido mejor puntuación que estos eficientes. Porque, aunque no tengan puntuaciones altas, cuando promedian sus evaluaciones con distintos patrones de comportamiento, pues les sale finalmente un numerito aquí que es que es más alto que el de ellos. O sea que estos que eran eficientes, al final, cuando se les han hecho un ranking, pues han caído en el ranking ¿por qué? porque han sido eficientes digamos en condiciones un poco, un poco extremas. Fijaos aquí que les pasa a Isne y a Carlovy, a los sacadores, estos cuando se evalúan con el perfil de Nadal que es un perfil que no ignora ninguna de las variables, considera todas las variables, pues ¿qué le pasa? Pues esto, cuando le evalúas cualquier cosa que no tenga que ver con el saque, pues queda muy mal. Entonces, pues bajaron, como tiene que ser, Murray, cuando se evalúan con el perfil de Murray, pues la misma historia. Murray, no, no le hacía falta ni siquiera evaluarlo con el perfil de Nadal, que es quizás el más extremo, en cuanto en el sentido de que no, no hay ningún desequilibrio, el de Murray, que algún desequilibrio había, pero también hace que estos queden muy mal, y esa, esa es la razón por la que quedan tan mal, con el de Davidenko. Davidenko creo que quedó bien porque era un tampoco quedaba, creo que era porque era muy buen restador Navidenco, esta variable, no sé los puntos al resto que gana con el primer servicio que es una variable que tiene que ver con el resto, estos tíos en el resto, nada, pues son nada más que sacadores porque claro, cuando lo evalúas con este perfil de peso, pues estos quedan muy mal finalmente, pues tenemos el ranking que os anunciaba el ranking que es, estas son nuestras puntuaciones, la que da la evaluación cruzada de la eficiencia, y este es el ranking de la ATP, que como hemos dicho antes podríamos interpretar un ranking que se refiere a la faceta de juego, competitiva como jugador y en la que se refiere como si evaluásemos su juego, en función de las distintas variables que se han considerado, pues bueno, ahí tenemos una pequeña variación, pues Nadal quedaría el mejor si miráramos su juego frente a Federer, que es lo que se refiere al, al ranking de la ATP. De esta forma no hay no hay grandes diferencias porque los, son, los que son buenos son buenos en todo. Y decir que che, si son buenos tienen buen juego y ganan partidos y también quedan bien aquí. Pero bueno, algún cambio hay, algún cambio hay que puede ser interesante. ¿Sé que Este cambio, ¿cómo lo podríamos interpretar? Pues estos tíos, eh, Verdasco y González, pues que cuando los evaluamos su juego, evaluamos su juego, pues quedan bastante arriba. Y si luego fijamos el ATP, pues parece que caen un poquito. Y decir, pues sí, a lo mejor no son capaces de exprimir su juego eh, lo suficiente cuando lo ponen en competición. O al revés, como le pasaba del potro, del potro estaba aquí, no es tan bueno como estos cuando evaluamos su juego, pero luego se ve que el tío se mete en la pista y compite bastante bien y sube en el ranking. Entonces, pues bueno, pues son cosas, son cosas que nos pueden servir para comparar una cosa y la otra, ¿no? son dos tipos de ranking. En fin, que esta es una aplicación, como como otra cualquiera que se puede hacer de, de la evaluación cruzada de la eficiencia. Yo ya acabo mi participación aquí, no sé si he hablado mucho o poco, y os paso, os paso a, a Ima que os cuenta pues alguno, alguna de las cosas que yo ya os he anunciado. Pues gracias por vuestra atención.